¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Brenda Cavazos y esto es lo más importante que ha ocurrido en el área metropolitana de Monterrey. Realizan cateos simultáneos en distintos municipios del área metropolitana. Capturan a un hombre presuntamente responsable de violación y robo con violencia en Guadalupe, Nuevo León. Además, aprueban en Monterrey alza del 19% en valores catastrales. Tenga mucha precaución al momento de ahorrar este diciembre. Cambiando de tema, errores de construcción colapsaron la línea 12 del metro. La Fiscalía General de la Ciudad de México asegura que personas físicas y morales serán imputadas. Una explosión en mezquita deja más de 30 personas sin vida. Esto en Afganistán. Vamos a más información del pronóstico del tiempo con mi compañera Yuli Castillo. Adelante, Yuli. Gracias Brenda. Muy buenos días, excelente viernes para todos. Ya iniciando este fin de semana y cargue con su paraguas. Hay pronóstico de precipitación para esta jornada. Tormentas dispersas en el transcurso de esta jornada. La temperatura por la tarde va a continuar calurosa, alcanzando 33 grados centígrados. El ambiente se va a sentir bastante bochornoso. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 20, 21 grados centígrados y la humedad en el ambiente de un 64%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchísimas gracias, Yuli. Bienvenidos a esta nueva emisión de Ciber TV Noticias Monterrey. Vamos a más información, información local con mi compañero Marcial Pasarón. Adelante, Marcial, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a darte a conocer toda la información de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en Monterrey y la zona metropolitana. Primero, bueno, eh, se realizaron varios cateos en la zona metropolitana de Monterrey, en la cual participaron elementos de la Fiscalía de Nuevo León, la Guardia Nacional y Fuerza Civil. Eh, estos, eh, estos elementos llegaron a cuatro domicilios, cuatro casas de seguridad donde presuntamente eran puntos de venta de droga. Entre los operativos que se realizaron, uno se llevó a cabo en la colonia Dos Ríos, en la calle Montezuma, en donde ingresaron eh, los elementos de estas tres fuerzas y lograron decomisar eh, droga en el interior de este domicilio también hubo un despliegue de efectivos policíacos en el municipio de Apodaca, esto en la colonia en La Noria La Noria Norte y también en el municipio de Monterrey, en la colonia Progreso. Hasta el momento aún no se ha dado a conocer si hay personas detenidas y si se localizaron armas de fuego. Lo que sí te puedo informar es que sí se decomisaron algunas dosis de droga en estos, en estos cateos que se están realizando todavía en la zona metropolitana de Monterrey. Por otra parte, ahora te vamos a dar a conocer, como ya lo habíamos informado, que la Fiscalía de Nuevo León realizaba la investigación para lograr la detención de un sujeto que había cometido varias violaciones en los municipios de Guadalupe y el municipio de Juárez. Bueno, ayer se realiza un operativo en la colonia Santa Cruz, en la cual se logra la detención de este sujeto que, te repito, ya era buscado porque había varias denuncias de ataques sexuales en estos dos municipios. Este sujeto, al momento de ser detenido, se encontraba escondido en este domicilio. De inmediato lo trasladan ya a la Agencia Estatal de Investigaciones, donde va a rendir su declaración y, y también será puesto a disposición del juez de control para que sea vinculado a proceso. Bueno, esta es la información de lo que ha sucedido hasta esta hora de la mañana aquí en Monterrey y la zona metropolitana. Muchísimas gracias, Marcial. Y en más información local, vámonos hasta el municipio de Guadalupe, donde las autoridades detuvieron a un taxista que presuntamente privó de la libertad a su pasajero. Trascendió que un hombre de entre 40 y 50 años abordó un taxi del cual el conductor le negó la posibilidad de descender. Durante el recorrido, el pasajero pidió ayuda a una patrulla que observó en vía pública, lo que derivó en una persecución que culminó en la avenida 13 de Mayo y Violeta, en la colonia 13 de Mayo. El gobierno estatal arrancó otra etapa de la obra de la Presa Libertad. Anteriormente, los pobladores de los ejidos Dolores de San Juan y Carmen de los Elizondo denunciaron supuestos incumplimientos en el pago de derechos negociados con la gestión del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón y amagaron con bloquear los trabajos de dicha obra. Ayer el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que sí iniciará el vaciado de concreto en la presa y agregó lo siguiente. He pedido a Javier Navarro Velasco, el secretario general de gobierno, que me arregle todos los detalles legales y sé que vamos a llegar a un buen puerto. Además, los agricultores podrán seguir haciendo uso de los derechos de agua, con la ventaja de que tendrán agua todo el año. La Secretaría de Salud Estatal suspendió cuatro spas donde operaba la supuesta doctora presunta responsable de la muerte de Cintia Lisset de 22 años cuando le realizaba una liposucción. La titular Alma Rosa Marroquín informó que la Subsecretaría de Regulación Sanitaria fue la responsable del cierre de estos negocios en correspondencia a la investigación del caso. No obstante, los nombres de los negocios, así como las ubicaciones de los mismos, no fueron revelados por la titular de la Secretaría de Salud. Así que si si usted se quiere hacer alguna operación, si usted se quiere hacer alguna intervención estética, por favor consulte a las autoridades, consulte a las debidas páginas o plataformas donde usted puede ver si están estos lugares regulados o tienen permiso de operación para que no vaya a suceder ningún inconveniente. Vámonos a cambiar de tema y es que ayer durante la conferencia de prensa, pues tras anunciarse que se mantendría el 75% de aforo en establecimientos y reconocer que no cuentan con inspectores suficientes, para revisar la totalidad de los negocios en Nuevo León, pues la Secretaría de Salud mantuvo los operativos de revisión a diversos establecimientos. Durante la noche de este jueves, fíjese que se realizaron operativos en distintos puntos de la ciudad, específicamente casinos y la Expo Ganadera Guadalupe. Sin embargo, pues estos protocolos de inspección corresponden a las revisiones normales que se ejecutan diariamente y no las correspondientes a lo que debería de ser eh, los protocolos covid Cambiando de tema, si usted vive en el municipio de Monterrey, ponga mucha atención. Y es que el Cabildo del municipio de regiomontano aprobó por mayoría un alza del 19% en el valor catastral. Imagínese el golpazo, el cual será medido por zonas geográficas. Ah, bueno, ahí sí. En un promedio, los recursos son para ayudar a la gente. Estamos haciendo esta actualización con responsabilidad social. Eso comentaron las autoridades. Y es una decisión que se acordó con los alcaldes metropolitanos. No es un tiro al aire libre. Eso dicen. Es la actualización más baja. Esto lo justificó el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. El Edil aseguró que habrá subsidios para las personas con viudez, madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores. Por favor, que no se le pase si usted cumple con alguna de estos eh, requisitos, pues vaya a tramitar alguna de estos apoyos para poder pagar el catastro porque vaya que así va a ser un aumento bastante considerable. Vamos a información más amable y es que si usted está buscando algún evento cultural, fíjese lo que va a llegar en el próximo mes de noviembre y es que a pesar de la ubicación geográfica de Monterrey, tan cerca de los Estados Unidos y sus festividades como el de Halloween, algunas muestras más apegadas a la noche de muertos van a, a mantener ese fervor por la festividad mexicana y de las festividades más arraigadas en México y reconocidas a nivel mundial. Esto justo, es justo lo que busca la muestra de Mexicranios, que con esculturas, imagínese usted, son esculturas gigantescas de casi dos metros, que presentan la imaginación y creatividad de los artistas, los cuales plasmaron en cráneos, así como lo ven las imágenes, y que desde anoche se comenzaron a montar en la Plaza Zaragoza pues van a plasmar todo este arte, toda esta cultura del cual estamos inmersos en México. En total serían 26 mexicranios los que serán instalados frente al Palacio Municipal de Monterrey, así como el Museo Metropolitano, y son seis cráneos más en la Alameda Mariano Escobedo. Va a ser una excelente oportunidad de recorrido aquí en el municipio de Monterrey para admirar y sobre todo pasar un muy buen rato. Oiga, si usted quiere ir a la frontera, le tengo muy, muy buenas noticias para todos los que estamos deseosos de ir a gastar dolaritos allá en Estados Unidos. Pues ya viene la reapertura de las fronteras con México. Pues las actividades no esenciales ya van a ser permitidas a partir del próximo 8 de noviembre, así como usted lo escuchó. En su cuenta de Twitter, el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó esta noticia. Nos informa el gobierno de los Estados Unidos que la reapertura de la frontera a actividades no esenciales ocurrirá a partir del próximo 8 de noviembre. Cabe destacar que solamente las personas que se encuentren vacunadas contra el COVID-19 con el esquema completo serán las que van a poder viajar al vecino país. Y entre las vacunas permitidas se encuentran las de Pfizer, AstraZeneca... Janssen de Johnson Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac y Coronavac. Esto pues, bueno, si usted no se ha vacunado, quería ir a Estados Unidos, quería ir a hacer sus compritas, es una muy buena oportunidad de hacerlo, eh, para que vaya haciendo su lista, vaya agendando también su vacuna, en caso de que no lo haya eh, hecho en estas fechas, bueno, pues ya tiene una muy buena razón, si es que usted no quería hacerlo antes. Vamos a información nacional y es que ya por fin salió el peritaje de la línea 12 del metro y este concluyó que el desplome del tramo elevado en Tláhuac se debió a errores en su diseño y construcción, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusará de homicidio, lesiones y daño a la propiedad a exfuncionarios responsables y empresas involucradas. No obstante, la dependencia que encabeza Ernestina Godoy perfila un acuerdo de reparación del daño para evitar un proceso largo y complicado. Ahora resulta. El dictamen sobre el accidente del pasado 3 de mayo, que dejó 26 muertos y 98 lesionados, también detectó fallas en el diseño de la línea, las cuales aseguró el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, pues son imposibles de identificar con los trabajos de mantenimiento, ya que son deficiencias dentro de la estructura que sostenía la vía. Pues bueno, esperemos que no vaya a suceder algo más, y si vaya a haber alguna otra hora, pues ahora sí se la piensen dos veces en querer hacer algo pues, mal hecho. Vamos, a información eh, pues también nacional es que el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmó ayer que Washington está negociando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la manera para proteger a los migrantes expulsados en el marco del restablecimiento del programa Quédate en México. En entrevista con la agencia EFE, aseguró además que Estados Unidos está negociando con naciones de Sudamérica para que reciban a los haitianos que expulse en caso de que se presente una nueva oleada de migrantes de este país caribeño que llegan a su frontera con México. Ante la presunta de cómo piensa Estados Unidos de asegurar que una vez reiniciado el programa, conocido de manera oficial como protocolos de protección migratorios, los migrantes expulsados no sufran abusos, Mallorca se enfatiza. Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno mexicano. Ese es uno de los temas más importantes de nuestras conversaciones con ellos y por supuesto pues comparten el compromiso de atender las necesidades de estas personas. Pues esperamos que les dé una solución pronta porque prácticamente todos estos migrantes están ahorita varados, no tienen para dónde ir y pues eh, sí va a ser un problema de derechos humanos, una crisis humana bastante fuerte. Información importante, a usted le interesa esto, ya viene la reforma eléctrica y pues la propuesta de reforma constitucional del sector eléctrico afectará la confianza y certidumbre para la recuperación económica, tanto de México como de Norteamérica. Contraviene los compromisos acordados en el acuerdo comercial de la región y abre preocupaciones sobre suficiente suministro eléctrico para las empresas privadas en el país. Esto lo aseguró, lo aseguró la Cam Cámara Americana de Comercio en México. Esto en medio de un proceso de reactivación económica nacional y regional en el que México y Estados Unidos realizan esfuerzos conjuntos para la relocalización y desarrollo de cadenas regionales de suministro, pues esta propuesta de reforma constitucional afectará negativamente el clima de confianza y certidumbre necesaria para la recuperación, pues la propuesta de reforma no plantea respetar hasta su vencimiento los esquemas regulatorios y contractuales bajo los cuales se realizaron las inversiones de largo plazo y señala su posicionamiento en el que ofrece a legisladores y al gobierno federal el conocimiento técnico de su red nacional de comités. Pues esperemos esto vaya a terminar bien para todos los consumidores que al final vamos a ser los más afectados. Y bueno, información también del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que dijo que se impugnará la decisión judicial de que se puedan vacunar a todos los menores de 18 años. Aquí la información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se impugnará la decisión de la jueza federal, Claudia Gámez Galindo, para vacunar a todos los menores de 18 años, alegando que se trata de un amparo no definitivo y además criticó a los medios de comunicación por viralizar esta información. Agregó que legalmente se respetará este amparo, pero se va a acudir a la instancia pertinente para aclarar la situación. No hemos tenido... Eh, ninguna demora cuando hay una resolución, porque se cumple con lo que está legalmente establecido. La jueza federal ordenó al gobierno mexicano vacunar a todos los menores de 12 a 17 años contra el COVID-19 sin importar su condición de salud, dando un plazo de 48 horas para que las autoridades sanitarias modificaran el plan de vacunación nacional, el cual se venció este jueves. El pasado 24 de septiembre, el gobierno mexicano anunció que se vacunaría a los menores que tuvieran enfermedades crónicas u otras condiciones graves de salud. Guadalupe Mijangos, CiberTV, Noticias Monterrey. Muchísimas gracias Lupita. Vámonos a información internacional y es que el magnate inmobiliario estadounidense Robert Dust fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en un tribunal de Los Ángeles por el asesinato de su mejor amiga. Durst, un multimillonario estadounidense que fue objeto del explosivo documental de HBO The Jinx, negó siempre haber disparado a Susan Berman en la parte de atrás de su cabeza en el año 2000 en su casa en Beverly Hills para evitar que fuese ante la policía por la desaparición de su esposa. Un jurado lo declaró culpable en septiembre luego de más de un año de juicio interrumpido por la pandemia. Este crimen fue contra un testigo de asesinato, dijo el juez Mark Windham antes de pronunciar la sentencia en un auditorio lleno. El presidente de Guatemala, Alejandro Giamatti, pidió a Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína en el mundo, perseguir el dinero del narcotráfico en su sistema financiero, no en los países sudamericanos, sino en su propio sistema financiero. Quiero lanzar un mensaje a los grandes países consumidores, especialmente a Estados Unidos, que son los que más consumen, pero también es donde está el dinero, dijo el mandatario guatemalteco durante su visita oficial en un, de un día en Colombia. Ya Matías aseguró que es la persecución de ese dinero que está en los bancos de Estados Unidos la que permitirá que las estructuras criminales se debiliten. Vámonos a otro lado del mundo en Afganistán y es que una explosión sacudió este viernes una mezquita chiita en la ciudad de Kandar, en el sur de Afganistán. Al menos 32 personas murieron y 53 resultaron heridas. Los talibanes confirmaron que se trató de un ataque suicida. 32 cadáveres y 53 heridos fueron trasladados al Hospital Mirwais, confirmaron fuentes médicas del Hospital Central de la Ciudad Sureña. La explosión de esta mezquita del centro de la ciudad produjo una, se produjo durante la oración del mediodía del viernes, el día de descanso de la semana para los musulmanes, en el que muchas personas se congregan para rezar. Un testigo afirmó la AFP que escuchó tres detonaciones: una en la puerta principal de la mezquita, otra en una zona sur y una tercera donde los fieles se lavan. En otros temas, el propietario de un pequeño restaurante en la costa de Sochi, en Rusia, presenció el momento en el que su establecimiento se deslizó hacia el mar, así como lo ve arrastrado por la fuerte marea. Este video se hizo viral en redes sociales. Veamos. Qué difícil, está acá? Está a este hombre pronto le lleguen las bendiciones y pueda reconstruir su negocio. Vamos a información más amable, ¿qué va a ser el fin de semana? Hay que planear los outfits, cómo se va a vestir, si va a ir a la carretera, si va a ir a, a cenar, pero cómo va a estar el clima. Nuestra compañera Yuli Castillo nos tiene más la información. me da poder saludarlo de nueva cuenta feliz viernes para todos iniciamos el fin de semana con un ambiente muy inestable, como ya le comentaba si va a salir de casa a extremar precauciones a la hora de manejar porque hay pronóstico de precipitación activa aunque las temperaturas en el transcurso de la tarde van a continuar calurosas alcanzando 33 grados centígrados un cielo mayormente nublado la humedad relativa en un 64% y en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a los 20 o 21 grados centígrados para el día de mañana sábado empieza a haber otro ligero descenso en la temperatura como lo estamos viendo, 14 a 15 grados centígrados, ya la máxima estaría alcanzando 22 grados, el pronóstico de lluvia en un 70% también se van a presentar lluvias de moderadas a intensas en algunas zonas del área metropolitana, ya para el día domingo disminuye la probabilidad de precipitaciones en un 10% la temperatura por la tarde de 22 grados centígrados y se mantiene la temperatura y el ambiente fresco por la mañana y también por la noche, entre los 14 a los 15 grados centígrados. Para la próxima semana, el día lunes arrancando ya con un cielo completamente despejado, hasta el momento el pronóstico de lluvia se encuentra muy bajo en un 10%, la temperatura por la tarde de 26 grados centígrados, la mínima de 16, ya para el día martes empieza poco a poco a recuperarse un poquito más, el termómetro como lo estamos viendo 28 a 30 grados centígrados como temperatura máxima, la probabilidad de lluvia en un 10% y la mínima de 18 grados centígrados. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para todo el noroeste una temperatura máxima de 30 grados centígrados, aunque continúa el ambiente fresco por la noche y por la mañana, entre los 15 a 16 grados centígrados, con un cielo completamente despejado. Tardes calurosas, mañanas y noches frescas. También para Chihuahua, la mínima de 13, máxima de 26 grados centígrados. Para Mazatlán, un cielo parcialmente nublado. Máxima de 31, mínima de 23 grados centígrados. Y le comento lo más relevante que está sucediendo, es que el sistema frontal número 4 de la temporada ya empieza a desplazarse por todo el norte y el noreste de la República Mexicana está interactuando con canales de baja presión que esto mismo está ocasionando las lluvias y a extremar precauciones porque también se tiene pronosticado deslaves e inundaciones para todo Nuevo León y también para el estado de Tamaulipas como lo estamos viendo para Reynosa la temperatura va a continuar calurosa pero las lluvias se van a presentar la mínima de 18 grados centígrados para el municipio de Celaya 14 con 29 grados también para el estado de Guadalajara un cielo parcialmente nublado y una nueva onda tropical va a ingresar por toda la península de Yucatán esto mismo va a estar ocasionando también lluvias muy fuertes para Mérida, para Cancún, para Tuxtla Gutiérrez no se descarta, al igual que para Veracruz, las temperaturas por la tarde van a continuar superando los 30 grados centígrados y las mínimas entre los 20 a los 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, cuídese mucho, que tengan muy bonito fin de semana. Ahora sí, usted va muy bien informado acerca de lo que va a ocurrir en el tiempo. Pero ahora, ¿qué sucedió en lo más relevante en las redes sociales? Pues bueno, mi compañera Carla Omosigo nos tiene la información en Tendencias. Muchísimas gracias Brenda, muy buenos días, excelente viernes, ya casi fin de semana y qué mejor manera de iniciar este día pues con esos los videos que son tendencias que están dando la vuelta en todo el mundo y vamos a iniciar nada más y nada menos que con el siguiente video. Déjeme le cuento que debido a que su esposa se quejaba por no tener una buena vista del paisaje en su hogar, un hombre decidió construir una casa giratoria, así como lo ve usted en pantalla. Este hombre originario de Bosnia en la comunidad de Brac, terminó luego de varios años el proyecto de la casa giratoria para su esposa. La casa gira alrededor de un eje de 7 metros con el apoyo de una plataforma de cemento, motores eléctricos y ruedas de un vehículo de transporte del ejército. El hogar, el hogar de la pareja tiene la capacidad de moverse en diferentes velocidades y la más rápida es de hasta 22 segundos ahí como lo está viendo usted en su pantalla. Miren nada más cómo va girando y va viendo los diferentes paisajes que hay ahí en ese pueblo de aquel lado del mundo. Y seguimos nada más y nada menos que con más información y sobre todo con un video que está causando controversia en las redes sociales. Déjeme le platico que el conferencista consultor y emprendedor Carlos Muñoz se vio envuelto de nueva cuenta en un escándalo de clasismo. Fue durante una conferencia de negocios cuando Muñoz aseguró que el mesero no puede tomar el lugar de algunos de ellos debido a que le falta, adivine qué, hambre en la vida. Aunque el influencer agradeció el servicio que brinda el mesero, evidenció lo que piensa de algunas personas. Rápidamente los usuarios de las redes sociales comenzaron a compartir el vídeo así como a lanzar comentarios en contra del también escritor pero vamos a ver aquí un fragmento de este vídeo hoy que está ahí parado que está trabajando aquí que le agradezco mucho el trabajo es, está allí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre hoy que está ahí parado que está trabajando aquí que le agradezco mucho el trabajo es, está allí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre hoy que está ahí parado un video que realmente a mí me da mucha alegría y hasta ganas de bailar. Déjeme le platico la siguiente historia. Le comento que a ritmo de samba y hasta canciones de Gloria Trevi, un recolector de basura en Venezuela le pone un toque bien especial a su trabajo. Con tacones y todo el ánimo, este recolector lanza los desechos al camión y hasta hace ver glamuroso su trabajo. En TikTok se volvió toda una sensación y los usuarios resaltaron la excelente actitud del hombre, quien hasta hoy se desconoce su nombre. Más de un millón de reproducciones y 17 mil comentarios son las reacciones que tiene este video, pero yo, yo, no, yo no puedo esperar más y mira nada más este video de este hombre. videos que son virales en las redes de este viernes. Lo invito a que nos comente ahí en las diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente viernes y nos vemos hasta la próxima semana. Y bueno, si usted es fan de los deportes, mi compañero Rafa Martínez le tiene preparada la agenda deportiva. Tras el parón por la fecha FIFA, regresa la gloriosa Liga MX, que arrancó desde ayer con el duelo entre gallos y cholos. Pero este viernes presenta dos encuentros más. El primero de ellos es a las 19 horas en Aguascalientes. Necaxa recibe la visita del Puebla en duelo de sotaneros. Los hidrorrayos están en el lugar 14, mientras que Puebla se ubica en el 15 de la tabla general. En el otro duelo del viernes botanero, nos presenta el sorprendente Atlas que visita el puerto Mazatleco, donde donde los cañoneros buscarán un triunfo para salir de la parte baja de la tabla. Este mismo viernes arranca el primero de la Serie del Campeonato de la Liga Americana de las Grandes Ligas. Astros y Medias Rojas compiten por el boleto a la Serie Mundial. El sábado será el segundo juego. Mismo sábado, donde arrancará la Serie del Campeonato de la Nacional, donde Bravos luce como el favorito. En cuanto a la actividad sabatina de la Liga MX, a nuestros equipos regios les toca tener sus partidos. Primeramente rayados reciben el Gigante de Acero a León, duelo programado a las 5 de la tarde. Tigres juega el mismo sábado pero por la noche, visitando al Cruz Azul en el Estadio Azteca a las 9 de la noche. Este duelo no lo busquen en televisión abierta ya que va... Por señal de paga. En cuanto a la NFL, el Browns frente a Cardinals es uno de los encuentros más llamativos de la semana 6. Duelo que tiene como hora de kickoff las 15.05 horas. Prácticamente a la misma hora se juega el de los Patriotas de Nueva Inglaterra frente a los sorprendentes vaqueros de Dallas de Dad Prescott, que con marca de 4-1 buscarán incrementar esta racha, mientras que los Patriotas siguen sufriendo la salida de Brady, que tienen un registro de dos ganados y tres perdidos. Este domingo también se llevará a cabo la final del Masters de Indiana Wells, con los rivales aún por confirmar, ya que las competencias se extienden este viernes, sábado y con los duelos de cuartos de final y semifinales para el domingo poder disfrutar de los partidos por el campeonato tanto en la varonil como en la femenil es lo que tenemos en la agenda de los deportes para que usted esté bien informado Ese juego de los Patriotas contra Dallas no me lo puedo perder. Muchísimas gracias, Rafa. Y ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez, quien nos tiene la agenda de lo que va a ocurrir en los espectáculos este fin de semana. Adelante, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alfonso Pérez y como cada fin de semana llegamos con la agenda de eventos a llevarse a cabo en nuestra ciudad. Hoy día los eventos han regresado y aquí las opciones para este fin de semana. Arrancamos este viernes 15 en la Arena Monterrey con la presentación de Intenso, Sólido y La Costumbre, quienes llegan a este recinto para ofrecer un concierto bastante variado con estas tres agrupaciones que harán gozar de una tremenda noche. Mañana mismo, en el Domo Care, llegan los dos carnales y el fantasma. Estos artistas llegan al famoso Redondel para hacer los segundos en esta cartelera que apenas abrió la semana pasada. Dos carnales y el fantasma llegan en dos noches viernes y sábado. Y finalmente cerramos con estrenos en la pantalla grande pues este fin de semana llega la nueva entrega de Halloween bajo el título de Halloween Hills. Michael Myers regresa una vez más para iniciar una serie de asesinatos y de nueva cuenta Larry Stroll, papel protagonizado por Jamie Lee Curtis será parteaguas para detenerlo. Conciertos y estrenos son las opciones para este fin de semana. La opción la tiene usted. Disfrute la que más de Plasca. Soy Alfonso Pérez, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alfonso. Y bueno, hasta aquí llegamos con la información, pero no sin antes dejar de mandarle saludos a toda la gente que nos está viendo, en especial Adriana Alcocer, que nos está viendo desde su oficina, a toda la gente que nos está viendo también en la oficina allí por Valle Oriente, Marcelo Rodríguez, también les mandamos un saludo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Nos vemos el lunes. En punto a las dos de la mañana y en punto a las 12 le tengo también información preparada acerca de lo que está ocurriendo el día de hoy. Mi nombre es Brenda Cavazos, fue un gusto haberlo eh, informado acerca de lo que ocurre en el área metropolitana de Monterrey a través de Ciber TV Noticias Monterrey. Buen día.